Andrés Paulino Taveras resultó herido de bala en el glúteo derecho en medio de confuso incidente en el sector San Martín de este municipio de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionado sobre el hecho, narra lo sucedido. No, usted yo se me tiroteo, yo estaba llevando una cena, acá y cuando salgo para acá afuera, que voy caminando por la TVG con 17, se me tiroteo ahí, cuando me dieron el tiro yo no lo sentí, cuando hago así, que me meto en los bolsillos, que yo toco esta sangre, ¿Y qué fue? Un chico para adelante, en la esquina, llegando, ahí me, me desmayé. De yo no vi a nadie quién fue que la ayudó, porque se fue el tiroteo. ¿Y qué sector? Es so, hasta el momento se desconocen las causas del incidente y se realizan las investigaciones correspondientes. Según las declaraciones ofrecidas por la víctima, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas aquí en el Hospital San Vicente de Paul, San Francisco de Macorís, afirma que otros dos jóvenes resultaron heridos en medio del incidente. Para NTN, reportó Giovanni Paulino.